pensando en el estupendo panorama que tenemos, la, la espléndida misión que tenemos de llevar la alegría de Dios, la verdad del Evangelio hasta el último rincón de la Tierra y de este país, eh, a todas las personas, etc., también eso nos da y nos está dando muchos motivos de alegría. Pero a la vez encontramos también muchas dificultades en el ambiente, en falta de medios... Y precisamente cuando veamos las dificultades tenemos que tener fe, ¿eh? porque es la fe la que vence el mundo. ¿eh? Pero entonces lo que tenemos que hacer es reaccionar, reaccionar y mirar a Cristo en la cruz, Ver que ahí, aunque no lo entendamos, está presente el amor de Dios por nosotros, que es un punto fundamental de la fe cristiana. La fe en el amor de Dios por nosotros. Singular, no un amor así en general, que quiere a todo el mundo en conjunto. El Señor te quiere a ti, a ti, a ti, aquí, a mí, singularmente. Tenemos que tener esta fe. Y es un amor el de Dios para cada uno y cada una de nosotros que es tan grande que no lo podemos entender. ¿Puedo también la Jesús dice que la verdad nos va a hacer fría? Ahora me preguntaré, ¿cuál ha vad för de nosotros en los próximos 30 años? Pero en mi ungdom, en ungefär siete años, se borta de los sacramentos. Pero, det ibland att ingen dem. es ingen no se Cuando hay que sería el bien, el bien del otro. Pero eso supone conocimiento, supone trato, supone dedicación de tiempo. Y cuando hay verdadera amistad, el apostolado surge espontáneo. Enseñar a amar es enseñar a querer. Porque así es cuando la fidelidad, la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la amistad, la fidelidad en la profesión, todo lo que es la fidelidad, está, sobre todo, garantizada por el amor. No cuesta nada rezar por el Papa. ¿eh? dirigiros al Señor con la oración que queráis, casi sin palabras. Basta decir, Señor, ayuda al Papa, y es una oración eficaz.